Bueno, la iniciativa que estamos presentando es Urlingan Elige, una iniciativa del municipio de Urlingan que, que bueno, tiene tres pilares concretos, un pilar que tiene que ver con los veedores electorales, que Urlingan pueda ser un territorio observable a través de las organizaciones de la sociedad civil. Otro pilar que tiene que ver con los primeros votantes, que poder brindar información a los primeros votantes acerca de qué se vota, cómo se vota, cuáles son los cargos en disputa y cuáles son las funciones de esos, de esos cargos que se eligen. Y por otro lado, un pacto y un acuerdo, mejor dicho, de campaña limpia entre todo el arco político de Burlingame, comprometiéndose a pautas de convivencia, apego a la verdad en relación a las noticias falsas y sobre todo también al cuidado del espacio público. Apostando, bien lo decía autor Aragón, a seguir construyendo herramientas en el marco de esta, de esta democracia, herramientas que nos siga permitiendo participación popular, que nos permita mucha transparencia en todos los actos de gobierno y fundamentalmente en este proceso electoral que comenzamos a partir del domingo que viene, ¿no? que tiene que ver con cómo desarrollar una campaña política, con cómo, cómo comunicarla, con, con la verdad fundamentalmente. Digo, esto, esto Urlingan elige, ¿no? que, que los estudiantes de la Universidad de Urlingan conjuntamente con las jubiladas y los jubilados, puedan ser vedores electorales, eh, con los chicos que van a votar por primera vez, esto, que esto permita que, que, bueno, que, que la ciudad siga siendo amigable en función de la campaña electoral, que no sea invasiva. Nosotros pretendemos una campaña electoral ordenada desde la comunicación, desde la difusión desde la campaña en la vía pública, ¿no? Digo, que en, en los espacios donde corresponde, no no invadir ¿no? A, a nuestras vecinas y nuestros vecinos en, en cada uno de los barrios, ¿no? barrios que, que a partir del cuidado del espacio público, de sus plazas, de sus calles y, y de sus luminarias y de las innumerables medidas de gestión que tomamos, hay, hay que cuidar.